Y aquí estamos de vuelta y con una sorpresa para todos ustedes. ¿Por qué? ¿Quién está del otro lado? Esa, Lucía Galán, señoras Ven y aquí. señores, porque pronto sentirte. el dúo Pimpinela va a estar por Mendoza. Esa. Lucía, ¿qué tal? Bienvenida. Hola Lucía. ¿Cómo, ¿Cómo están? Gracias. La Pimpi para todo el mundo. Felices, felices. Felices de estar acá de nuevo en, en nuestro país y de estar el 27 de mayo allí en Mendoza, en la Arena Maipú con este festejo de estos 40 años, así que celebrando con todos ustedes. Cuando revisas eh, el, el trabajo que han hecho y demás, ¿en dónde encontrás la clave para decir por esto seguimos siempre vigentes? Porque es la verdad, siguen vigentes, siempre. Yo creo que nuestra música libre, generación en generación, eh, han pasado, los padres han pasado nuestras canciones a sus hijos, eh, y eso creo que es importante, ¿no? Historias donde se han sentido identificados, donde eh, han, han regresado algún momento de su vida que, que han estado felices o, o, o alguna historia triste, eh, más allá de obviamente el trabajo y, y estar tratando de, de cumplir con los casi 17 países que está nuestra música. Eh, y después, bueno, eso de eh, lo importante que que gracias a Dios la gente siga interesada en ir a vernos en vivo, ¿no? porque hay muchos artistas que por ahí tienen muchísimos seguidores en sus redes uh -huh. sociales, pero que la gente quiera invertir, pagar una entrada, arreglarse, programar toda una salida, bueno, creo que son los artistas que, que van a perdurar, ¿no? los que la gente quiera ir en concierto. Y, y la familia, nuestro público sigue queriendo ir, así que eso es una bendición enorme. Eh, de verdad, Lucía, parece que fue ayer que hacían el gran primer éxito que es Olvídate y Pega la Vuelta. Creo que se llama así la canción, ¿no? Olvídame y Pega la Vuelta. Olvida, ah, Olvídame y Pega la Vuelta. Eh, y hoy lo hacen los chicos en la escuela, eh, nosotros en la pantalla. Digo, nos seguimos agarrando de esa canción para, para, para, para, para actuar, para divertirnos. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué sentís cuando ves eso? Eso, años, es un himno, cuasi un himno. Sí, sí. Sí, bueno, este, siento mucha alegría, siento eh, orgullo, siento es como una caricia, ¿no? Que, que los niños en los colegios o en los karaoke o, o bueno, o la gente eh, cante nuestra canción aunque se equivoque el título de, de, de la canción. Pero creo que eso no es lo importante, lo importante es que haya quedado como en el, eh, en, en el imaginario de la gente, ¿no? Y la cuestión de la pelea, como dicen, y la cuestión de, de, de tener ambos presentes cuando dos políticos se pelean, aquí o en España, bueno, poner esa canción. En fin, muchos momentos es, es sin duda la canción que nos abrió las puertas en tantos lugares, así que la seguiremos cantando con todo el placer del mundo hasta, hasta el final. Uno de los primeros impactos de mi niñez, cuando me enteré que eran hermanos. <risa> lo contaba fuera del aire. Pero es que Tremendo. es verdad, lo tengo que decir. <risa> Le han cantado tanto el amor claro, que yo los tenía... <risa> yo creí que eran pareja. Claro, parejas. claro al, principio cuando, al principio, claro, cuando cantábamos estas canciones y no nos conocía tanto la gente, sin duda daba para la confusión, por eso hicimos el álbum que se llamó Hermanos, uh -huh. como para que quede bien claro que lo que hacemos arriba del escenario no es solamente cantar canciones de pelea o canciones de pareja, sino que también canciones que, interpretando dos personajes, dos roles, como dos actores de, en cualquier tira o en cualquier novela o película, eso es lo que hacemos, jugamos a ser muchos personajes. Eh, ¿cómo, ¿Cómo ha sido durante estos 40 años...? Que, ...que han estado siempre arriba, muy arriba, cuidar la vida privada. Porque de Joaquín prácticamente poco y nada sabemos, digo, la, la ha sabido resguardar muy bien. En tu caso también, dos o tres datos, digamos, pero, pero ¿cómo, ¿cómo ha sido eso? Esto es, un, es una consigna o es un, eh, un código que, que uno tiene de entrada y que si lo mantenés, eh, los medios te respetan y uh -huh. te lo respetan, ¿no? O sea, el que abre las puertas de la intimidad es uno y el que dice hasta dónde te permito es uno. Entonces, eh, uno tiene que ser constante con, ese, con esa manera de crecer. No porque a mí me interese que vos me des la nota para anunciar un concierto yo te voy a contestar todo lo que quieras para tener la nota, ¿no? Entonces, eh, si vos sos consecuente a lo largo de tu historia con esa forma de, de ser eh, ya saben qué preguntar, qué no preguntar y si lo preguntan ya saben la respuesta entonces claro. creo que, que cómo, eso es importante saben hasta donde nosotros hemos permitido claro. que sepan y, y hasta donde uno eh, abre la puerta ¿no? de su intimidad claro eh, ¿seguís negándote a cantar el cuento de Superman? no, <risa> sí, ya, no eso. ya se hizo eso es mundial, ese, ese, ese requerimiento de no cantarlo. Sí, sí, sí, no, no, no no lo voy a cantar. Sí, sí, sí. Ya se han hecho hasta concursos en países. O sea, es más famoso el tema lo voy a tener que terminar cantando porque se hizo tan conocido el tema de, por no por mi negación a cantarlo que lo vamos a tener que hacer. Tu negación la sabemos. ¿Y Joaquín lo sigue defendiendo? y sí, por supuesto. Ya quedó, como, ya quedó como un chiste claro, ¿no? Porque es claro. una canción No es una, no es una fea canción no, Simplemente es una de 500 Que, que dije que no ¿Y, ¿Y por qué no te gusta particularmente? No, no es que no me, no me guste Me parece como que ya quedó un poco Anticuada Y, y esa comparación de, de, Del tipo que se cree Un súper macho Y... Entonces es, Atrasa. No, no, sí. Claro, creo que sí, creo que sí. Eh, Lucía, yo vuelvo a los 40 años y pienso cómo cambiaron los tiempos, ¿no? Porque antes había que hacer un disco y ahora no. Ahora es, es más ir tirando canciones, hacer colaboraciones, el famoso fit ¿Hay, ¿Hay algo en puerta en ese sentido? Um... No hay algo en puerta, hay algo en puerta, un, en puerta, un disco armado por unos uh -huh. 40 años eh, con invitados especiales que tengan que Está ver tremendo. con nuestra historia, que tengan que ver con nuestra forma de interpretar y de cantar, eh, pero los feats que hubieron o los, las eh, las incursiones de cantantes en, nuestras, en nuestra carrera Siempre vino la canción primero y después uh -huh. qué personalidad o qué persona sería para tal canción, ¿no? O sea, no, no fue algo programado marketinianamente o por la compañía o por para, no sé, obtener un mercado. o No, siempre fue primero importancia a la historia y después qué cantante podría resaltar o podría reafirmar esa, esa historia, ¿no? Fueron precursores, ¿no? ¿Con Diango, por ejemplo? Creo que sí, porque creo que sí, porque eh, con Diango en el 86, 87 ah, no, no, se usaba. No, no, no se esticaba. Claro. A hacer, eh, con... Creo que la, anteriormente lo había hecho tú en Iglesias con el Puma, Ajá. pero después no era tan común eh, juntarse así entre artistas y cantar. Sí. Lucía, te chapaste a Vicuña. No. así. Te chapaste <ríe> a Vicuña. Y dicen las malas lenguas no, que decía, sí, salió mal, salió mal, hay que repetir. Claro, pues, pero yo por, por profesional, o sea, no, no por ningún otro <risa> otra. No, no. Sí, sí, sí, soy por la envidia me de toda la, la lista, ¿Eh? La lista de mujeres que te deben estar odiando. Pero, como, Envidiando Imagínate. como mínimo. <risa> mínimo. Imagínate. Sí, cuando lo veo es una historia de amor sí. maravillosa oh, de una, una mujer madura, por, para no decir mayor. Eh, que se enamora de un hombre 20 años menor, pero es una historia de amor, no, es, no pasa por, por lo pasional o por lo sexual sino que pasa por, por esta imagen que tiene Benjamín de, obviamente eh, de, de sex symbol por decirlo así, que a él no le gusta porque es un excelente actor es mucho claro. más que eso pero él también es, es la ternura y es la contención y es, es eh, la mirada ¿no? perfecta para transmitir esto que que tenía que ser una historia de amor, no tenía que pasar por otro lado. Así que bueno, fueron dos días intensos de filmación, repitiendo muchas tomas, las la partes del beso y todo eso, que serás que no se vieron, pero fue un placer trabajar con él y sí, claro. la gente lo, está, lo está, está teniendo muy buena La, la gente pide y... otro video, decís claro. vos. Sí, sí, pide la continuación. Yo estoy a favor, yo no, sé, no me voy a oponer. ¿Estás para... ¿Estás está sola? Sí, sí, estoy sola sí sí eh, Bueno, muchos años cantándole al, al amor de pareja y, E incluso ha, han ido por más y, y le han cantado Le cantan ahora al amor de pareja homosexual Sí, sí, esa fue la canción anterior Traición, traición. Donde, donde, sí, con Karina Zampini y Gabriel Corrado maravilloso los dos eh, eh, fantásticas personas Que, bueno, y talentosos que han, han hecho del videoclip también una historia muy creíble, donde dos parejas de amigos eh, se juntan para, para comer y resulta que la infidelidad no era la que uno está acostumbrado de, de, de creer, no sino que era entre, entre ellos dos. Realmente fue... Tiene ya más de 42 millones de visitas en YouTube y, realmente, cada país que lo hacemos, la gente participa y se queda aplaudiendo un rato largo, largo. Y creo que es importante, ¿no? También mostrar este otro tipo de amor que existe, que es genuino, que es verdadero y que debería ser naturalizado absolutamente, ¿no? Uh -huh. Lucía, ¿tenés una frase o una palabra que pueda resumir estos 40 años de carrera? Eh, gratitud. Sí, gracias a toda la gente, que sin duda la gente, fue la, la familia fue la más, mayor difusora de nuestra música, lo sigue siendo, y, así que bueno, profundamente agradecido, yo creo que esa es la palabra, sin duda. Si estaba Joaquín se los hacía tipo TikTok, pero como no está, te, te tiro un ping-pong <risas> cortito donde decís él o yo, respondés solamente con Dale. eso, ¿quién es el más malhumorado? No, ninguno. ¿El más disciplinado? Él. ¿El más apasionado? Eh, yo. ¿El más romántico? Los dos. Te dejo ahí, para que conocieran un poquito más de ustedes. 27 de mayo, ahí en el Arena Maipú, Mendoza los espera, ansiosos a los Pimpi, así que gracias por esta, por esta charla hermosa. No, gracias a ustedes dos, un beso muy grande a, to a toda la gente de Mendoza y nos vemos para festejar juntos en estos 40 años ahí en el Arena Maestro. Gracias. Beso enorme, Lucía. Chao, chao. Gracias.